En esta película puedes salir tú. No es ficción, son colgados reales. Tras una época de oscuridad, al fin vino la luz. Justo cuando el miedo y la paranoia parecían haber conquistado el planeta, aparecería un resquicio para la esperanza. Y lo haría en un lugar sorprendente y con los superhéroes más inesperados. Mandando la energía hacia la cúpula celeste, rebotará en forma de lluvia, lluvia de cachondeo sobre todo el planeta Tierra. ¡Me estáis mojando! Vale. Al fin ha llegado el gran cachondeo mundial. a finales de marzo del año 2022 tuvo lugar el apocalipsis los días de la lluvia de barro en Málaga se vio mejor que en ningún sitio y después del apocalipsis llega el posapocalipsis el posapocalipsis empezó en la playa de los cielos la playa de los cielos capital mundial del estado posapocalíptico del cachondeo esto no es España esto es playaria una nueva civilización empezó a emerger con nuevos héroes con nuevos mitos un estado diferente cuando estás en la playa cambiado de estado sin tener que traspasar ninguna frontera una nueva civilización que necesita nuevos mitos colgados, no mitológicos. <risa> Somos la nueva clase alta. El que está colgado está más arriba que el que no está colgado. Es una cosa de la física, es difícil. Los dos arriba somos los colgados. Muchas gracias, sonríete por llenarme. hacerme sonriente y por darme tu salud por ser positivo siempre y por dar felicidad En su enésima reencarnación Cachondrix Dios del cachondeo renació como sonriente Visionario o loco Sabio o charlatán, altruista o narcisista. Nunca lo sabremos, por lo menos ahora, está alineado con los astros. Acompáñenme a la pista central del gran cachondeo mundial. Estamos entrando en un sitio histórico. Risa, la hija del mar. ¡Risa, sopla! ¡Soy la hija del mar! ¡Todos mis poderes vienen del mar! ¡El aire! ¡Viento! ¿Tú estás comiendo? ¡Chorizo! ¡Qué poca vergüenza! Ah, se llama viento. Yo brisa y Hostia. ella es viento. ¡No me joda. Yo creí que el viento era más grande. ¡Madre! ¡Sóplame una brisa que la vean todos! ¡Que se creen que estoy loca! ¡Míralo! Gracias papá por venir. Aquí está brisa, la más feliz. ¡Brisa! ¡Aire! ¡Viento! ¡Mar! La hija, la hija del mar. Brisa y viento fueron los primeros en unir sus prodigiosas voces a la causa. Aquí, en la pista central del circo de la playa, empezó el gran cachondeo mundial. Poco a poco, sonriente, fue contando con los mejores superhéroes de cachondeo. El llamado recorrió ríos, riscos y montañas, hasta llegar al Monte de la Victoria, templo del supremo e ínfimo la, la, la, la. Después de años de duro entrenamiento y fiestero entrenamiento, he por fin podido comprender e integrar las enseñanzas del Jao. El gran Jao, el espíritu de la risa. Risas, has Jao, el espíritu cósmico cachondo que te rodea el espíritu del humor y la risa que todo lo inunda. Volaremos. ¡Chachitania! ¡Chachitania! ¡Majaja! ¡Cancaca! El agua que parte de la risa del dragón. Del primer dragón original. Aquel que tocaba el tambor. El supremo e ínfimo Laralila Lalalai acudió al llamado para predicar las bondades del Jao y la risa. Debes dejar un espacio en tu ser para encontrarte en la totalidad del Jao que nos ríe. esperado giro de los acontecimientos, Cucurucho Gutiérrez, un cormorán adulto, gran nadador, escritor abuela pluma, amigo de sus amigos y mejor pajarraco, escuchó con atención y caló tan hondo el mensaje en él que se decidió a predicar con su graznido. A partir de ahora, ni Pío Pío, ni Cucú, ni Kikiriki, todo lo que saldría de su pico sería El mensaje se extendió como la pólvora. ¡Ey! ¡Ya pibe, de PPS, pues ¿Has oído eso? Mamá, mamá, los pájaros dicen jao. Están sueltos los colgados. ¿Qué es eso que me ha caído del cielo? Se te ha cajado? ¿El qué se me ha cajado? ¿La sabes? El hocico a oreja cajao, llevó el mensaje a cada corro y cada corral. El jao ha llegado. ¿Qué me estás contando, sapo? No tendría que haber fumado tanto. Más allá, dejar? con el, la otra orilla. Yo soy un sapo sapo está colgado, pero como sea, ¿verdad? La mecha de la revolución estaba prendida. De ¿El cachondeo ¿Para pa, pa, quién es? Patos. Los cachondeos para todos nosotros. Ay, pa yo. Lo natural es jugar. Los niños nacen y juegan. Los niños tienen razón. Lo natural es jugar. Tu naturaleza te pide que juegues. Lo más importante es la tontería. Elige tu tontería. Juega. Y juega. Cierro los ojos y vuelo, me siento tan feliz que no tengo ya ni siquiera anhelos. Dejamos que las horas se diluyan como en un cuadro de Dalí. Si quieres juega conmigo a ser en sí. En el mundo posapocalíptico no hay que cuadrar nada. Todo sale redondo como el sol. La vergüenza es miedo al que dirán, una movida de viejas de pueblo. Que ya hay que superar. Eres vida aquí ahora. Tengo algo que contarte, es un secreto. No se lo digas a nadie. Sé feliz, duda del resto. Todo es perfecto aquí ahora. Mira el sol, riente a tu alrededor. El cachondeo, ha llegado es la revolución interior. Evolución, el jao, la risa eterna. Vivamos en cachondeo y dejemos de pensar en sacrificios. Fluye sin más, tírate al precipicio. Ha llegado. Salir al cachondeo. El gran cachondeo mundial ha empezado ya y siempre hay que empezarlo desde la paz. Reritualización, reritualizarse introducir en tu vida los rituales que te guste a ti que elijas tú las rutinas son rituales normalmente satánicos. escuchar las noticias eso, eso sienta mal a la cabeza correr con prisa ritual satánico mirar el reloj, ir detrás de crono ritual satánico cambia las rutinas por rituales mágicos la rutina Crea tu realidad, el ritual crea tu sueño. sueños, ¿dónde nacen los sueños?, ¿de qué están hechos?, ¿a dónde van?, ¿acaso no hemos venido a cumplir nuestros sueños?, conecta con el sol la visión solar optimista positiva alegre cálida lúcida luminosa y sonríe fin sonriente... ...tenía reunidos a sus superhéroes... ¿Y estos dos tíos tirados aquí para qué? Bueno, yo los, los voy a saltar... Algo mejor que los gritos de guerra... ...son los gritos de juerga... la, la la la. ¡Hay pájaros volando, mira! Vuela un pájaro, indica que está bien... Comenzaron sustituyendo... La prisa, por la risa. El trabajo, por me relajo. Los dineros, por gracias. Y sus rutinas, por rituales mágicos de armonización y cachondeo. Lo hemos conseguido. ¡Por fin lo hemos conseguido! ...es una victoria de todos... ...porque todos... ...lo hemos conseguido... ...hemos ganado... ...hemos ganado... ...todos unidos... ...hemos vencido... ...a Tutitlein... Así nació el comando Viva la Vida... Reunidos, bien raídos, armonizados ¡Vivo! ¡Vivo! y preparados para dar juego. El desafío es esdrújulo y hacen falta de tantos superhéroes de cachondeo como sean necesarios. Lo que dices, lo que cantas, lo que danzas, puede suceder. Deja de mirar pantallas y conquista la tercera dimensión. Elige cuidadosamente la banda sonora de la película de tu vida y conviértete en el protagonista. Canta, baila, ríe, tómate en serio el cachondeo. Juega, juega y juega a lo que quieras jugar. No sigas ningún mito externo. Conviértete tú en tu propio mito y síguete tu rollo a ti. Automitifícate, superautomitifícate. O si no, que respira hondo y cántate algo.